lo que en y te traigo muy y cuando te traigo, de traigo, like, no te aunque más traigo, te, a tener. Y te de like, no más, más te traigo, te me te traigo, te traigo, te traigo, te Vive pied en la madre, vive pendiente en la madre, lleno buñado y hermano, niña que pobre mi rato, yo no me baleaje, vive pendiente en la tarde, lleno buñado, hermano, niña que pobre mi hermano. Yo quiero que, ya que me dieron la oportunidad. Y no se preocupe. Está bien. Y la conquistó con medio de fansebú. yo me un amigo, pero no me consiguió un bajo ya. Y además de linda tenía gran virtud. Ay, ay, ay, se mujer Y además de linda tenía gran virtud. Cuando el tipo la agua no se persona. La alma le salió con el peño quedó. La de no Nadal y a París, y era como una nave de combate, la de Nadal y a París.